El 25 de julio de 2021, yo quedo con, con Juan, le desvirtualizo por primera vez. Y, bueno, yo no sabía que Juan era tan tiquismiquis con la comida. Paseo de la castellana, 2.35 de la tarde. Puedes incluso pasar de... ¡Ay, puedo pasar yo! Vale. 2.35 de la tarde, después de recorrer tres o cuatro restaurantes, pero se ve que Juan, pues, con todo lo que es la comida así como un poco más saludable, no es muy amigable. Total... Me veo en un restaurante donde yo me pido esta... Bueno, no parece, pero una hamburguesa. Y Juan se pide un pulpo. Calor terrible. es un calor terrible. Cuando, claro, tú juntas a dos personas emprendedoras, es inevitable que salga este tema. Los negocios. Claro, poquito a poquito íbamos entrando en el tema. Entrando en el tema entonces le miro fijamente a Juan, que estaba justamente sentado enfrente mía, y le digo, Juan, tienes que dar un paso más allá. Un paso más allá, tío, está lleno, Digo, no, en tu negocio. La gran mayoría de personas que estáis aquí, o si no, un gran porcentaje estáis en Tecti, que es la hostia, y está genial. Pero yo le dije, Juan, es momento de hacer esto. Una operación a cuerpo abierto. Dejar de vender pastillas, que está genial y ayuda muchísimo, y hacer una transformación. Hacer un máster donde ayudes a empresarios o a emprendedores a que puedan tener un negocio online que gestionen con seguridad. Una puta transformación. Claro, en ese momento Juan... Hostia, estoy ahora liado con Teddy, pero y el mercado lo va a aceptar, pero joder, pero, pero realmente la gente va a querer esto, pero ¿y cuánto va a ser el ticket? Pero cuántos alumnos vamos a... Mil millones de cosas. Y le dije, Juan. No es el producto. Es la estrategia. Entonces decidimos hacer lanzamientos. ¿Quién conoce qué es un lanzamiento? A ver, levanta las manos. Dos, tres, cuatro, cinco... ¿Tú no lo conoces? ¿Qué crees que es? ¿Lo hace, ¿Lo hace bien, por lo menos? ¿Qué es un lanzamiento? Tener un volumen muy alto de ventas en un corto periodo de tiempo. Esto es un lanzamiento.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 Yo no lo sabía. Las plazas de este máster se han cerrado. Pero Juan me ha dicho que en las tarjetitas que os han dado hay un código QR para personas interesadas en este máster. Nadie puede comprar el máster. Persona que quiera, cre que quiera crear un negocio online rentable persona que quiera poder adentrarse en todo este mundo, no va a poder comprar el máster. Va a tener que pasar, primero de todo, una entrevista de preselección. No hay ni una puta sola persona dentro del máster que no haya pasado por ahí. Antes se hablaba de las reseñas, de las opiniones. Juan tiene más de 1.200 reseñas positivas en Google. ¿Creéis que alguien como Juan, ¿Va a querer en su máster, donde va a estar él, tres meses con esa persona, a alguien que no vaya a poder ayudar? No. Porque con una sola reseña negativa de, Juan, esto no me ha ayudado, Juan, esto no es para mí, te lo cargas. Por eso se pasa ese filtro. Nadie de aquí va a poder comprar el máster, pero todos tenéis la oportunidad de sacar el papel, escanearlo y agendar una llamada para ver si esto es para vosotros. ¿Para quién es este máster? Uno, empresarios offline. Personas que digan, joder, 2021, es momento de aprovechar esta gran oportunidad y empezar a entrar a los negocios online. Empezar a digitalizar mi negocio. Dos, empresarios que ya les va genial, pero que trabajan apagando fuegos. Que no saben cómo organizarse. Que viven el día a día con estrés. Y tres, para emprendedores, para personas que, que tienen esa idea loca, la oveja negra del rebaño. Y quieren ponerla al servicio del resto. Para esos tres tipos de personas es el máster. Además, como yo conozco a, a Juan, siempre, siempre, siempre da una garantía de 15 días. Oye, pero 15 días, pero tendré que después rellenar un formulario, ¿qué, qué, qué cojones? 15 días para probar el máster, para que estés dentro, para que lo sientas, para que lo huelas. hablamos de los olores, ¿no? Para que lo palpes. Si no te gusta, se te devuelve el dinero. Sin preguntas, a un golpe de clic. Entonces, yo os invito... A que si realmente sentís que, joder, me gustaría estar formándome con Juan, me gustaría aprender todo esto, me gustaría poder tener un negocio online rentable que pueda gestionar con seguridad y sin estrés, que agendéis vuestra llamada. Gratis y no requiere de compromiso. Porque yo sé lo que pasa con estos eventos. Ahora todos muy motivados, tomando apuntes, el chico con la gorra con el móvil... Claro, la gente sale... ¡Oh, ¡Dios, me lo como! Pero cuando llegas a casa y dices, ¡hostias, ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo me dijo este tío de los lanzamientos de los 25.000 euros? Que había que hacer una ¿Cómo era eso? Yo he estado ahí sentado. Y si tienes un paso a paso, si tienes una hoja de ruta que seguir, todo se vuelve más sencillo. Así que... Yo ya he terminado por aquí. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. No seáis tímidos. Yo siempre digo, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Has levantado la mano? ¿A ti? ¿Has levantado la mano? Ay, es que me gusta jugar. <ríe> Tranquila, no voy a hacer nada. ¿Cómo te llamas? Sandra. ¿Cómo? Sandra. Sandra, mira, aquí no sé cuántas personas habrá, pero ¿cómo crees que puedes ayudarles? Pues en muchas cosas. ¿Como por ejemplo? Pues si necesitan ayuda con sus contenidos, por ejemplo. ¿Qué tipo de contenido? Pues cualquiera, emails, en la web, en el blog, en redes. ¿Y dónde te puede encontrar la gente para hablar contigo y preguntarte? Pues en Instagram estoy como arroba eh, conversa.sandra ¿Cómo has dicho? Conversa.sandra ¡Fuerte aplauso para Sandra! Esto es lo que pasa siempre. Todos tienen grandes proyectos, grandes servicios que pueden ayudar al resto y nadie tiene cojones de decir qué es a lo que se dedica. ¿Le has dicho a tu compañero de al lado qué es lo que haces? ¿Cómo le puedes ayudar? Joder, que si yo no hubiese quedado con Juan para comer y no le hubiese dicho lo que hago, eso no hubiese sido posible. Que empieces a ayudar más, que empieces a decir lo que haces. Porque de lo contrario... Estás siendo un puto egoísta. Porque tienes algo que puede ayudar. Tienes algo que puede cambiar vidas. Y te lo estás quedando para ti. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Dani.